El día de ayer, la procu el Procurador General de la República, el licenciado Jean Alain Rodríguez, pues emitió una rueda de prensa, ya que el país entero estaba o está a la expectativa de que se recibió la información desde Brasil, y por eso íbamos a tener... Vamos a darle un chin de audio de, de declaración oficial. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me complace compartirles que, tal cual les anuncié hace un mes y como se dio a conocer ayer, ya se encuentra en el país la totalidad de la documentación enviada por las autoridades de Brasil acerca del caso Odebrecht. Es decir, el acuerdo de cooperación realizado con la empresa Odebrecht se está cumpliendo en tiempo y forma, sirviendo así a los objetivos de la investigación y al ejercicio de la justicia en el país. Los documentos estaban previstos a llegar antes del 19 de mayo, es decir, mañana, y los recibimos dos días antes del vencimiento del plazo, por lo que hemos cumplido a cabalidad con lo prometido. Les informo asimismo que se trata de cientos de archivos, documentos e informaciones que están siendo debidamente procesados desde su llegada al país por el equipo de técnicos analistas fiscales y personal especializado del Ministerio Público. Quiero hacer saber al pueblo dominicano, a todos los que nos escuchan, que todos y cada uno de estos documentos van a ser públicos. Quiero que sepan que van a estar públicos para el debido escrutinio de la sociedad tan pronto sean depositados en los tribunales. Repito, publicaremos todos y cada uno de estos documentos, incluyendo testimonios y pruebas documentales, para que cualquier dominicano o dominicana con acceso a Internet pueda verlos. En los próximos días, en paralelo con el análisis de las informaciones para la debida instrumentación del caso, escanearemos cada uno de esos documentos para colocarlos en línea. Este proceso, como podrán comprender por el volumen de información, tomará unos días pero pueden tener la certeza de que se realizará a la mayor brevedad. Les informo además que desde ayer se trabaja sin descanso en la sistematización y cotejo de las informaciones, así como en la traducción de muchas de ellas para que puedan ser utilizadas en el caso. Este proceso, por supuesto, es estrictamente necesario y obligatorio para poder presentar ante la justicia un expediente completo, sólido y perfectamente construido estaremos comprometidos a finalizar esta tarea en los próximos días y así pasar con las siguientes acciones. Entendemos la premura que existe en la sociedad dominicana y escuchamos responsablemente sus justas reivindicaciones. Pueden estar seguros, estamos trabajando sin descanso para darles la debida respuesta. Consideramos también que la prisa no puede llevarnos a cometer errores. Recordemos que no hay mejor amigo de la impunidad que un expediente mal instruido. Por tanto, solicitamos a la sociedad dominicana su comprensión en este complejo proceso y su acompañamiento en forma responsable. Actuaremos en todo momento con la máxima transparencia en relación a todas las informaciones y con el mayor rigor en el ejercicio de la justicia. El pueblo dominicano quiere justicia y procuraremos justicia. Lo hemos dicho desde el primer día. Habrá consecuencias, habrá nombres, habrá apellidos, pero sobre todo habrá sometimientos en los próximos días. Tienen mi palabra. Muchísimas gracias, señores. Bien, ya ustedes vieron ahí cómo el procurador, pues se está como echando un poco para atrás el hombre. Aparentemente el listado está demasiado denso, demasiado pesado. Y está poniendo reversa, porque eso no fue lo que él dijo. También, además, yo tengo unas imágenes aquí que las estoy buscando para que nuestro estimado Oliver, pues, se las presente, donde, no sé si ustedes recuerdan, pero el acuerdo con Odebrecht no fue ese. El acuerdo que se hizo con Odebrecht fue que Odebrecht Iba a aportar los nombres. Esa información de la cual habla el Procurador General de la República es la información que enviaron desde Brasil los fiscales. O sea que una cosa es lo que se envió desde Brasil que va a servir como contrapeso para evitar que no se engañen aquí. Y otra cosa es la información que dio de Brecht. Entonces, no lo dejemos confundir. Y hasta el momento, no sé si ya Odebrecht entregó a la Procuraduría lo que se comprometió cuando se homologó el acuerdo de oportunidad, de criterio de oportunidad. Oliver, ahí, ponme esa, esa foto, por favor, Oliver, para dilucidar aquí con los amables televidentes en qué consistió el acuerdo en el que arribó la Procuraduría General de la República con la constructora Odebrecht el mes pasado y donde se acordó que se iban a identificar los funcionarios sobornados en la República Dominicana y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices, identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados, identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y ayudaron a entregar los sobornos. La información de la cual el, el procurador pues, se está refiriendo, es la información que nos enviaron desde Brasil. Bien, excelente. Ahora bien, ¿dónde está la información de la cual se comprometió la constructora Odebrecht? Yo creo que todavía, todavía la Procuraduría General de la República y el presidente no han entendido cuáles son las expectativas, ni qué es lo que está esperando el pueblo de la Procuraduría y del gobierno. Lo hemos dicho y lo dijimos ayer, lo vamos a repetir hoy, que esta es la oportunidad más valiosa que tiene el gobierno para casarse con la gloria y enfrentar de manera frontal la corrupción administrativa. El listado está ahí. Lo enviaron de Brasil como también la empresa constructora Odebrecht, se logró un acuerdo y se comprometió a facilitar el listado El pueblo está demandando justicia. Eh, Odebrecht fue quien confesó que pagara dichos sobornos en los Estados Unidos. Entonces, dilatar, barajar estos nombres, dígase porque afectan de manera sistemática, el, el establecimiento político no es culpa de nosotros, no es culpa de nadie. El que se equivocó, el que cometió un acto de corrupción, el que tomó sobornos, debe pagar la consecuencia. Ya, está, ya, ya estamos cansados de que nos sigan engañando. Y el procurador dice, bueno, tengan paciencia, denme tiempo. Y él no entiende que es que este pueblo ha perdido la fe en que se haga justicia en los actos de corrupción. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el caso del CEA en San Pedro de Macorís, donde una, un, un hombre irrumpió en una emisora de radio en una plaza comercial y asesinó a dos comunicadores? El gobierno nombró una comisión y esa comisión especificó que encontró irregularidades y remitió el caso a la Procuraduría General de la República. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿El caso del CEA se olvidó? ¿Aquí todo el mundo se olvidó de eso? ¿Ustedes no recuerdan que recientemente una empresa compró los tres brazos en Santo Domingo y el gobierno identificó que se convirtieron en actos dolosos y remitió el expediente a la Procuraduría General de la República. ¿Y qué se ha hecho? No se ha hecho nada. De eso ni se habla aquí. O a ustedes se les olvidó el ingeniero que se suicidó en la OISOE por los préstamos que le estaban haciendo y las ubicaciones y que sometieron dos personas a la justicia. Eso se olvidó. O ustedes recuerdan el caso de los tucanos que encarcelaron al coronel Piccini y a dos o tres más lo dejaron suelto. De eso no se habla aquí. Eso se olvidó. ustedes recuerdan el caso Coyentri, eh, que denunció el profesor izquierdo desde Fomper, de la estafa colosal al Estado Dominicano y a nosotros? Eso se olvidó. Entonces, por eso es que hay tanta ansiedad de conocer los nombres, de saber, porque se teme, a que al igual como todos los casos de corrupción, se barajen los implicados y se salgan con las suyas. Entonces, eso es lo que el procurador debe entender. Eso es lo que el señor Jean Alain Rodríguez tiene que entender, de que simplemente lo que la gente teme no es que desconfía de su palabra. Porque él hasta ahora se ha señalado como una persona íntegra. Y mientras tanto no se demuestre lo contrario, se ha manejado con prudencia, se ha manejado con paciencia, con profesionalismo, con disciplina. El problema no es él. El problema somos nosotros y el problema es la justicia de este país, que se tiene muy poca fe en ella. La gente no cree en la justicia. La gente no cree en nuestros jueces. Pero ¿y no fueron ustedes mismos quienes revelaron un entramado que existía en la Suprema Corte de Justicia entre la jueza Wilda que fue destituida, y el juez Valera para negociar sentencias. ¿O acaso se le olvidó eso? ¿O, o ustedes no se recuerdan también recientemente eh, la denuncia que, se, que hizo el director de la me de que los AME, los agentes, estaban utilizando el padrón electoral para imponer multas. ¿Y qué se ha hecho con eso? ¿Qué se ha hecho con eso? ¿O ustedes creen que solamente ha sido la constructora Odebrecht que vino a este país a corromperlos? ¿Ustedes no creen que la Barrigol eh, boroneó por abajo para conseguir los contratos y para tener las condiciones que tenía hasta cierto momento? Entonces, la gente sabe todo eso y ya la gente se cansó. La gente no quiere cuento. Incluso la gente, independientemente se si haga justicia o no, la gente quiere saber quiénes son los delincuentes de este país, los que han estafado, los que se han robado de este país. Porque este país se lo han robado. Entonces, eh, hay gente que están trabajando por el país. Mire, el presidente anunció que las Hará dos visitas sorpresas a la semana. Tenemos eh, obras públicas que funcionan, tenemos las, algunas instituciones de Estado que funcionan, el empresariado, algunas empresas del empresariado que funcionan. Hay algunos hospitales públicos que funcionan, Pero por eso no podemos conformarnos a que no todo funcione. Y el presidente, si no hace algo contra la corrupción, si este caso no se ventila en los tribunales, el presidente va a ser el afectado. Porque esto se va a ir en su legado histórico, en su ciclo, como el presidente que tuvo la oportunidad de combatir la corrupción y no lo hizo. Entonces, esta oportunidad el gobierno no puede desaprovecharla. Es la única que tiene y debe aprovecharla.